Dice, castigo. Tras haber sido perseguidos por, los, por, por unos aldeanos en plena caza de brujas, Amicia y Hugo se han refugiado en el monasterio de la ciudad. Ahora buscan unos monjes que conocen el, para, el paradero del médico Laurentius. Su única esperanza tras la muerte de sus padres. Bueno, pues hola. Bienvenidos a este, otra vez, Playet Tale. Estamos en el tercer capítulo castigo y bueno, vas a seguir donde nos quedamos ya... Muy lejos por el 1 de agosto del 2020, que hace mucho que no hago este juego, y nos quedamos pues en el, en el, entrando a la catedral. Vamos allá, vamos a verlo y bueno, vas a continuar esta historia de esta famosa historia de Hugo de Amicia. Vale, pues tenemos que explorar. Vamos explorando la iglesia, y vamos a ver qué hay por aquí. Las piedras son es, eh, esenciales, porque así podemos derrotar oh. a los enemigos, ya que es el único instrumento que tenemos. que oh, si no te one? Ahí está Hugo, va a poner una velita. For mommy and daddy. watch over them. Ahí está, ahí queda la velita. Ya le tenemos a Hugo y podemos avanzar. It's funny, the sound here. There's an echo. Hello. Hugo, there might be people here. Oh vale cogemos azufre para luego cartear los demás eh, elementos ahí tenemos la la interacción para eso es una cinemática y aquí pues nos vamos antes que vamos a hacer antes vamos a coger aquí una bolsita una bolsita no un poco de alcohol para poder hacer poder mejorar nuestras armas y hechizos vale tenemos no sé si puedo ver los hechizos vale tenemos solo uno de roca y ya está vale ahí está o cinemática no que hace esa acción. Claro, se me ha olvidado decir lo que... hay cosas que son... Cin hay momentos que no son cinemáticas y otras sí. Vale, hemos, hemos cogido un rosario. Aquí podemos verlo. Dice rosario. Rosario, dice, estos collares fabricados con materiales sencillos sirven como guías, perdón, como guías. Para la oración, su, su, su, su amplia difusión muestra el inevitable babel de la religión en la sociedad. La religión promete a los creyentes que sus almas se salvarán. Que se salvarán les proporciona... ¿Eh? No entiendo. A ver, un momentito. demuestran in, el inevitable papel de la religión en la sociedad. Ahora sí, la sociedad promete a los creyentes que, que sus almas se salvarán, les, proporcionará, les proporciona hospitales amueblados e interrumpe el año con procesiones y, celebración, y celebraciones. y celebraciones La iglesia también persigue a los herejes, condena a los profanos y en casos más graves los excomulga. Lo que les priva de su derecho a la fe y los aísla de la comunidad. Vale, eso es uno. Y luego está los inciensos, los inciensos y hierbas. Dicen los, los alquimistas lo saben y la gente empieza a sospecharlo. El mal no existe, solo en los cuerpos de los infectados, sino que también viaja, viaja a su alrededor. Por ello la gente culpa al aire, cuyo olor indica la presencia de miasmas... Y por ende de enfermedad, para mantener a raya al gran mal. gran mal se queman hierbas para purificar el aire de los sitios contaminados, a riesgo de prenderle fuego a todo el barrio. <ríe> es decir, tienes que tener cuidado con esto. Vale, tenemos dos de once y uno de veintiséis curiosidades. Eso ya lo haremos más adelante. Vale, ahora sí. Why have they done that? To stop someone from getting in or out. Vale, ahora creo que tenía que salir. Sí, ya me acuerdo. Tengo que salir por aquí. Tengo que salir por una. Por aquí. Por la escalera. Climb up. I hope it doesn't break like the other one. It won't, Hugo. Trust me. Eso, ¿eh? Vale, pues ahora tenemos que hablar con el padre, con el prior, a ver qué nos cuenta, ¿vale? vale, vamos por aquí. Tenemos que bajar abajo Tenemos que bajar abajo Y bueno, aquí tengo Vale, tela Para craftear armas Azufre, 4 de 8 A ver si cogemos todo Y yo creo que aquí no hay nada más pues voy a continuar para abajo y llegamos al patio. I know that smell. Medicinal herbs. The monks must have put them in the water to purify themselves. Mother used to do the same. Vale aquí cuatro de ocho de alcohol. Por ahí ya salimos al patio y estos son como, espera que coja ahí, el cuero uno de ocho, estos son como barricas que vendían antes los monjes en esta época. Y pues eso, ponían lo que hemos visto ahí como esto, ponían telas y las lavaban, ponían unas telas como de protección para que no se cayera me imagino por la madera. Y ahí ponían hierbas y esas cosas. Así que bueno, vamos a salir de aquí. A este patio. Vale, yo voy a coger por aquí más cosas. Vale, salir 32D8. hay carnations. We had some in my herbarium. But those ones are prettier. Hugo, we have to keep moving. Wait, wait, come here. What? It will protect you, and it's pretty too. Oh All right. Now we can go. Thank you, Hugo. You're welcome. Vale, Claveles. Ya tenemos ahí otra información para verla. Vale. El herbario de Hugo, uno de 13. Dice Claveles. También se le conoce como flor de Dios. Algunos atribuyen este apodo a su belleza, otros a, las, otros a las leyendas que cuentan que nació de la sangre de los estigmas de Cristo o de las lágrimas de la Virgen María. Debido a esto se ha convertido en un símbolo de amor, pasión y compromiso. Al parecer sus pétalos facilitan la sudoración para tratar las fiebres y se utilizaban para hacer vinagre con el... Se utilizaban para hacer vinagre con el con el que limpiar las, las uvas con el, el que limpiar las uvas lo lo, lo que contribuyó su, a su reputación o es que antiguamente había muchos eh, remedios eh, antiguamente se hacían muchos herbarios esto es un herbario y pues se hacía una prensa es decir, se hacía una... Eh, se buscaban las... Por decir así las eh, plantas más importantes Estos son unos de ellos Y muchas de ellas pues eran curativas Y ayudaban a la gente Entonces pues Antes había mucho en esa época Ahora ya no Ahora ya todo se compra roca 4 de 6, ¿vale? Tela 2 de 8. Aquí está el padre, el prior, lo vas a hablar ahora. Ahora hablamos con él. Ahí está. Father. You again. I told you to leave. Just a moment. Just a You have no idea. Leave mientras you still can. Please. Someone has to help us. Do it for Robert Darun, coat of Arms. We are his children. We are looking for Laurentius, the doctor. Do you know him? Yes, yes, I know him. And I know he used to look after your family. He spoke of you. I am Father Thomas. Your presence here is not a good sign. The Inquisition. They came and they... I can imagine. But what is happening here is far worse. You must leave immediately. Or you will die! Father, the villagers wanted to kill us. Oh, they're mad, the mad, I... Oh, Laurentius, Laurentius. No, I, I, I cannot leave the church, uh, but an exit. Uh, through the crypt of the Three Saints. It may not be too late. I shall try to put you on the path to Laurentius' farm, but... After that, uh, may God watch over you. All seems calm for the moment. on the village doors. Is it really the plague? It started with bites. During the night. Then the sickness spread. First in families, then to everyone. Fever, boils. People started dying. And when we finally found out where it came from, it was already too late. And where did it come from? We're nearly there. Brother Morel should be here. We are the last two remaining. Brother Morel! Stay here. Brother Morel! Brother! What is the matter? Bueno, vamos a movernos por este mar de ratas. Vale, lo dejamos ahí. Y saltamos. Ahí está. Ya no me puedo coger más. No vale, ahora estamos protegidos. Vale. Ponemos ahí. Eso. Sí, hay que tener cuidado. Esto se va, se va la mecha Eso es... Ya está. Vale, ahora nos tenemos que dirigir a la cripta. ¿Y ahora qué hacemos, tío? Vale, tenemos 3 de 8 de tela 2 de 8 de cuero Dígame por aquí algo 6 de 8 de azufre hay que haber un palo por aquí Ah, vale Por aquí Eso es, que no me acordaba Debería que ir por aquí Vale Sí, sí, ya tengo mucha roca. Vale, ahora tenemos que improvisar aquí Lanzar una eso nos ayuda ahí. Ya tenemos de azufre, ya tenemos azufre completo. Vale. Vamos, sube. sube. A ver qué encontramos por aquí. Piedras ahí, otra sea, de roca 6 de 6. No es que una... Se nos había... Habíamos lanzado una ahí. La recuperamos. Salí 3, 4 de 8. Y puedo dar otro por aquí, ¿verdad? Ahí está. Perfecto. Volvemos a bajar. Ahora debemos ir por aquí. Eso es. Perfecto. 6 de 8 de alcohol. Vale, vamos a verlo. Curiosidad 2 de 6. Dice cer cerveza. En los monasterios en los monasterios, lugares para la tranquilidad y la oración, se observa una verdadera cultura de la artesanía y la creación, ya sea culinaria, textil o artística. Durante mucho tiempo los monjes fueron los únicos con permiso del mismísimo carlomando para elaborar cerveza. Además, parece que la bebida ha salvado a varias aldeas, ya que se lleva a la ebullición durante la producción y por tanto se esteriliza o sea que digamos que antiguamente la cerveza pues servía como desinfectante 6 de 8 de salitre cordel 1 de 8 eso es nuevo y aquí creo que no hay más nos podemos ir vámonos ahora vale subimos por aquí y aquí pues podemos craftear ahí cogemos la herramienta de la 4 de 8 a ver qué podemos hacer Vale, bolsillo, podemos ampliar nuestro bolsillo. Dice, permite llevar hasta 12 materiales de cada tipo. Amicia duplica el grosor de su bolsillo, con lo cual lo hace más grande. Creo que lo único que puedo hacer, es... vamos a sacarlo. Ahí está. Vale, ya hemos casteado y aquí tenemos la mesa. Continuamos. ¡Una mierda que no hay ratas! No, no oh, Está. ¿Y ahora qué puedo hacer? Vale, ya sé el qué. Vale, ahí están entre las Continuamos para adelante. Muero 3 de 12, ahora se nos amplían los materiales y tela 2 de 12. La vale, salir de 10 de 12, vamos, nos acercamos al final. Con el 8 de 12 A la mesa Uf. Vale A ver si De algo Es que si no, no voy a poder Ah, vale, sí, ahí hay una Vale, me coja la antorcha para continuar, eso es, siempre tenemos que elegir Siempre tenemos que estar con, con los elementos de fuego y roca durante todo el juego Away. Don't worry. As long as you have the torch, you'll be safe. But what about you? We'll uh, move together. That way, the light coming through the grating will protect me too. Ready? Ready? Here we go then. Slowly. <laughs> Very good. So is. Do you want the torch? Yes, there are too many rats on my side. But where can I get through? The hole behind you. That's the only way I can see. Go through there and I'll meet you on the other side. Are you sure? Just stop if you see rats. Vamos a subir cinco, dos, tres. All right, but please, hurry. A por ahí ya de paso. O que sí. Vale, sí, cordel. 2 de 12. Y cuero, 4 de 12. Yo creo que ya está. Vale, tenemos que ir por ahí, sí. seguir al otro lado Uf. ah, vale que no veía los palos, digo, joder de cuero perfecto salimos esto se ve ya la caca fuera vamos a ello vamos por aquí Oh. Quick run quickly! I won't be able to keep them back long enough. Wait, you. Oh, okay. oh. Thank you! como ahora yo espérate como yo avanza ahora es que aquí me come, ¿no? Bueno. sí, me comían ahí vale tenemos punto vale tengo que ir ahí a la entrada de la cripta vale eso yeah. es. Vale. Hugo, I have to get him down here. que me quedo encerrado, tío. Uf. Creo que es un error darle, darle aquí. No si sé por aquí puedo pasar. No. Está chungo ahora. Es como lo hacía yo. Que tiene un palo o algo. Ahí me comen aquí también. ¿Se corrió algo? Espera. ¿Se corrió algo con esta tía? Ah, vale. No llegó. A ver, espérate. Algo, algo, algo... Al... Vale. Algo, hago mal. Vale. Me trago. Vale, aquí tengo uno. Y tengo otro. A lo mejor es más sencillo desde ahí, claro. Vale. claro, ya está que decía yo mira aquí hay uno decía yo que fallaba ahí está ahora sí o casi de seis y ahora ahora va a avanzar con el palito ¿eh? eso es con el palillo con el palito ¡Oh! <risa> Ahora debería de encontrar algo parecido Coger otro palito Y seguir avanzando A partir de aquí Vale, ahí está todo cuero, 6 de 12. Vale. Ya lo tenemos ahí. Cuerda ahí, 4 de 12, perfecto. Y ahora vámonos a la entrada de la frita. Uf, qué suerte que no lo que no llegaba Entonces, vamos vale aquí tenemos otra es? mesita para cra craftear oh, cripta ¿Sí? y antes crafteamos Pillamos Gordel 5 de 12 y Gordel 6 de 12. Vale, no podemos craftear nada. Continuamos. Madre mía, todo de ratas. Salimos de la tumba ya. Salimos de esta cripta. ¿Qué es eso en ¿Deberíamos Yes, we've managed to get this far. We'll be fine. Just stay close. Madre mía. What's that stuck in the voice? I I I don't know. Corre, corre. They did that. You you think so? Okay. Yes. we're in their nest. So they're going to be even more angry? Vale, avanzamos hasta la siguiente. Eso es. Y salimos. Ahí está, corremos. Con R2, bueno, no le da R2, vale, eh. Sí, avanzamos, estábamos saliendo, qué pena, ah. vale, continuamos otra vez. Ahí está. Y ahora a correr. Over es Ahí está. Hemos salido. We did it, we did it, we did it, we. Inicia. Quiero ver a mi Increíble, que la, la vida de estos dos, cómo están, cómo acaban. Madre mía, cómo acaban, chico. Sobre todo el niño, es el que peor acaba de la historia. Bueno, pues los dejamos aquí. Espero que os haya gustado. Va el cuarto capítulo, el cuarto capítulo, y nos vemos en el aprendiz. Adiós, chao, descansen.